y a todas, hoy os traemos el review de Android 4.3 oficial en el Samsung Galaxy S3 así que empezamos Bien, hoy os vamos a comentar todas y cada una de las novedades que integra el Samsung Galaxy S3 con la actualización a Android 4.3 tan esperada. Bien, la primera de todas que vamos a comentar es la integración de Adaptive Sound. Adaptive Sound, eh, para recordar lo que era, lo integraba empezó integrándolo el Samsung Galaxy S4 y se ha ido integrando en los siguientes dispositivos como el Note 3 o con las actualizaciones en el S3 y Note 2. Adapt Sound. Adapt Sound realiza un análisis de nuestros oídos cuando conectamos los auriculares y activamos la aplicación y nos indica cómo puede mejorar la calidad del audio en cada uno de nuestros oídos, tanto en el izquierdo como en el derecho. La siguiente novedad es Group Play. Group Play ya lo integraban el Samsung Galaxy S4 y el Galaxy Note 3 y ahora es el turno que lo integre el Galaxy S3. Recordemos lo que es Group Play. Group Play nos permitía compartir música con diversos dispositivos y reproducir diversas canciones, fotos, vídeos, etc. Etcétera, etcétera. Group Play también integraba la función de compartir juegos, es decir, jugar con otras personas o poder ver vídeos. Es decir, poder reproducir en distintos móviles el mismo vídeo. La siguiente novedad es Smart Rotation. Lo que realizaba Smart Rotation era que aunque nosotros tuviéramos la cabeza inclinada, el móvil no giraría. Es decir, en la pantalla se inclinaría según miráramos al móvil. Aquí os está poniendo un vídeo de muestra de cómo funcionaría. La nueva utilización también integra una nueva función que también la podíamos encontrar en los anteriores Galaxies. Eh, que se llama Sound and Shot. Que nos permitía realizar una foto y a la vez grabar 9 segundos de audio. Además nos permite elegir si queremos grabar el audio antes de realizar la foto o después de realizar la foto. El S3 integra nuevas funciones en el S-Voice, aparte de que incluye la pequeña y rediseñada interfaz que podíamos encontrar en los anteriores Galaxy, no, Y que además nos permite instalar el TDS-HD, es decir, una voz más clara, eh, que está mejor definida. Y que no parece tan robótica como las que podíamos encontrar en los anteriores como por ejemplo en el Galaxy S2. La nueva actualización también nos permite instalar nuevos widgets en la pantalla de bloqueo gracias a Android 4.3. Como podéis ver, me puedo poner el widget de música, el de Google Now y puedo añadir más según mis necesidades. Además, me permite editar el orden de cada uno de los widgets. La nueva aplicación de música, que nueva no tiene nada, pero ahora nos permite poder controlar eh, las canciones con el control de voz, es decir, con una serie de comandos nos permite pausar, reproducir, pasar la siguiente o ir a la anterior canción simplemente diciéndoselo al móvil y sin necesidad de tocarlo. Ahora en los ajustes de pantalla podemos encontrar el modo de pantalla y nos permite activar el modo optimizar pantalla, es decir, el móvil según detecten los sensores irá optimizando tanto el contraste con el brillo eh, los colores de la pantalla. Con Android 4.2.2 y con 4.3 ya podríamos deslizar eh, con los dos dedos y ampliar la barra de notificaciones. Pues con el 4.3 también lo tenemos, y si bajamos con un dedo, tenemos aquí una serie las notificaciones y algunos tuges y si bajamos con los dos, los tenemos todos. Ahora en ajustes también podemos encontrar la opción de activar Screen Mirroring, que nos permite compartir la pantalla con otro dispositivo. También con el Galaxy S3 y en la actualización Android 4.3, el móvil es compatible con el Galaxy Gear, el reloj de Samsung. Además, también nos podemos descargar la aplicación de S-Wallet, que nos permite eh, canjear descuentos, eh, administrar nuestros cupones, etcétera, etcétera. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Compartidlo con mucha gente que tenga el S3. Y eso es todo. Y suscribíos, por supuesto, para ver más vídeos del Galaxy S3 o de otras cosas. O comentad si queréis que haga algún tutorial. Simplemente tenéis que comentar. Así que esto es todo y hasta la próxima.